Ella me ve con la cara de ángel y el problema es que yo nunca lo fui. Me echa de menos si quiere matarme, pero que yo pero no me Dice que me pero se lo olvida cada vez que me tiene enfrente. Ya no sé ni qué se siente. Estoy yo estoy fuera mi suerte. Dierro sin nada. Yo sé que soy diferente. Ya me digo lo que digo a la gente. Yo sé que soy diferente. No, yo lo defiendo con uñas y dientes. <risa> Con una mano por contarle. He callado como las días siempre. Y he soñado con mis cosas aparte. Yeah, yeah, yeah, no sé ni qué darte Lo con una mano por contarle He callado como las días siempre. Yeah. He soñado con mis cosas aparte. He soñado con hay cosas aparte He soñado con mi Ella me ve con la cara de ángel Y el problema es que yo nunca lo fui Me echa de menos si quiere matarme Pero que yo para no me Dice que me oye pero se lo olvida Cada vez que me tiene enfrente Ya no sé ni qué se siente estoy fuera está dando mi suerte Y ahora sin miedo la muerte Tengo un show no me da tiempo a verte. Yo sé que soy diferente. Ya me digo lo que diga la gente. Yo sé que soy diferente. Yo lo defiendo con un dientes. <tose>